Una vez eh, diseñado el primer borrador del modelamiento de la base de datos, pues ya eh, en este momento tengo abierto el Power Designer, entonces vamos a archivo, y le digo un nuevo modelo. Aquí está. Eh, señalo modelo conceptual de, de datos. Este, y lo defino aquí. Digámosle, por ejemplo, eh, base de datos. Base de datos. O modelo conceptual. Modelo conceptual. Eh, matrícula. Digámosla así. Matrícula sí y eh, con eso pues ya, ya lo tengo le digo ok y ya me aparece eh, en la parte derecha pues eh, las herramientas para poder hacer el modelamiento entonces sencillamente voy a la herramienta de entidad la señalo y empiezo a plantearlo ahí ¿Sí? entonces cuántas entidades tenemos serían eh, de acuerdo al borrador que hicimos son cinco entonces vamos a colocar las cinco entidades aquí listo vamos nos fuimos para la primera le digo en la primera le vamos a llamar eh, facultad sí, y va a tener los atributos entonces el primer atributo va a ser eh, el ID de la, de la facultad ese ID en la facultad puede ser un, un número o, o puede ser un texto como ustedes lo quieran considerar no lo hemos definido entonces pues digamos lo que perdón, aquí está en aquí, digamos lo que sea vamos a ampliar esto un poquito más voy a poder ampliar esto aquí, listo y si me da entero eh, de carácter, booleano eh, money, number un número, aquí está number y si me da la, la longitud y aquí le digo de 3 ¿sí? y que le digo que este va a ser la llave principal el otro va a ser mmm, va a ser que el nombre de la facultad entonces le digo nombre de la facultad Listo. Y con eso estaríamos nosotros realizando la primera entidad. ¿sí? Eh, le decimos que no sea nulo el espacio y le digo eh, aplicar y aceptar. Listo. Ya tenemos la primera. Ahora nos fuimos para la segunda. En la segunda le digo que va a ser programa. Eh, los atributos va a ser ID del programa. Y el segundo atributo va a ser nombre del programa. Listo. En el tipo de dato, el primero, digámosle que va a ser un número, va a ser un entero. ¿sí? Y su longitud va a ser de 3. Eh, lo mismo en el nombre del programa el nombre del programa este va a ser de tipo de tipo carácter aquí variable carácter y pongámosle una longitud de, de 20 ¿Sí? y con eso estaríamos terminando aquí eh, esta sería la segunda entidad la vamos a colocar aquí abajo en la primera no le definimos el nombre el tipo de carácter, entonces no hay problema vamos a darle doble clic y definimos definimos el tipo de dato del nombre de la facultad en este caso es lo mismo, variable de carácter con una dimensión de de 20 le decimos aceptar listo, ahora en la tercera nos fuimos para la tercera que va a ser materia entonces materia y los atributos van a ser eh, código de la materia o ID de la materia como ustedes lo quieran considerar de acuerdo al borrador eh, le habíamos dicho que ID de la materia entonces ID de la materia y va a ser va a ser también numérico o sea, número de, digámosle que en este número ahí eh, digámosle que de 3 entonces aquí va a ser de 3 y acá le vamos a decir el nombre de la materia. Y el tipo va a ser de carácter. Entonces variable carácter. Y digámosle que en este caso sea de 20. Eh, el ID de la materia va a ser el, P, el pk. Y el nombre de la materia va a ser no va a ser un campo nulo. Le digo aceptar. Y ya tengo ya tengo el tercero. En programa no definí el pk, entonces digámosle una vez, definámoslo, no hay problema. Y aquí le defino pk el id del programa y el nombre del programa no va a ser un campo nulo. Listo, ahí ya tengo, ya tengo las tres entidades que vamos a trabajar. La cuarta entidad sería, en este caso, estudiante. Entonces, estudiante... Eh, y los atributos del estudiante, en este caso sería eh, código del estudiante, el otro sería nombre del estudiante, el otro sería eh, apellido del estudiante. El otro sería eh, el estudiante, número único de identificación del estudiante. Listo. Ahora, el pk va a ser el código del estudiante. Entonces, en este caso, pk eh, va a ser, digámosle que este sí va a ser de 4. De 4. Entonces, en este caso, vamos a decirle aquí. Eh, variable carácter perdón, aquí va a ser eh, entero si de pronto se recomienda si el código pasa de 5 números entonces se recomienda que sea una variable carácter para que no, no nos ocupe mucho espacio los enteros tienen una mayor capacidad de espacio de memoria entonces por eso una recomendación pero en este caso vamos a manejar un, un entero, un número entero de 4 para que no nos ponga mucho problema entonces número de 4 y la longitud de 4. Nombre del estudiante va a ser un carácter de, digámoslo, de máximo de 20. Entonces, de variable de carácter, digámosle que de 20. El nom los apellidos va a ser de la misma manera, un carácter de 20. Y el NUI del estudiante, en este caso, sí va a ser un carácter. ¿sí? Y este carácter va a ser de, de 10. Mírelo ahí listo, estos van a ser los nulos no nulos y le decimos aceptar ahí tengo ya la entidad de estudiante ahora me queda solamente la de matrícula entonces vamos a hacer matrícula y los atributos de matrícula va a ser en este caso eh, número de matrícula entonces número de matrícula y va a ser eh, la fecha de la matrícula, fecha, fecha de matrícula, aquí está, listo, el tipo de dato de matrícula, digámosle que en este caso va a ser, va a ser numérico, aquí está, número, número, número, aquí está, y en numérico, digámosle que va a ser de... Dependiendo de la cantidad de estudiantes que tengan en ese momento el programa o la facultad, podemos hablar de, de 5.000 o 9.999, entonces de 4. ¿sí? Y la fecha de matrícula, en este caso, entonces el tipo va a ser Day. Entonces por acá lo tenemos. aquí Si es Day y hora o solamente la fecha, entonces digamos Day. ¿sí? Ahí está, ese por defecto viene. Entonces le digo aceptar. Y de esta manera ya nos queda eh, en este momento eh, las, cuatro, las cinco entidades que vamos a trabajar. Entonces vamos a hacer la relación, entonces arranco con facultad, entre facultad y programa. Entonces para eso eh, voy a la relación, aquí está, relationship, la señalo y arranco entre facultad y programa. Lo mismo entre programa y materia. Lo mismo entre materia y estudiante y lo mismo entre eh, estudiante y materia. Ahí está. ¿sí? Entonces vamos a cuadrar esto para que nos dé, nos dé una mejor manera. Aquí la tenemos. Entonces arranco con la primera relación, facultad-programa. Entonces le voy a decir facultad-programa y la cardinalidad entre facultad y programa entonces arranco facultad y programa entonces una facultad tiene de una a varios programas entonces de uno a varios programas aquí está ahora un programa pertenece a uno a uno y solamente a una facultad un programa sí y aplico le digo aceptar yo saben ustedes cómo me queda la relación de uno me queda relación de, de uno a muchos. Sí, aquí está. Vamos a mirar, voy a verificar de uno de uno a uno, correcto, listo. Ahora entre programa, entre programa y materia. Entonces, aquí le digo programa y materia. ¿Sí? Esa relación entre programa y materia la vamos a configurar de la siguiente manera entonces eh, cardinalidad entonces le digo que un programa puede tener un programa puede tener varias materias o sea un programa cardinalidad aquí programa materia un programa puede tener de uno de uno a varias materias ahora una materia una materia Puede estar contenido en uno o varios programas O sea que la relación es de uno a muchos De muchos a muchos Y miren ustedes cómo se consagra la, la relación aquí ¿Sí? vamos, a mirar, vamos a reducir esto Miren aquí, aquí. ¿Sí? La relación de muchos a muchos Listo entonces, ya con esto, ya, eh, ya no tengo problema. Y ahora me voy para eh, la otra relación. Vamos a ampliar esto un poquito para que me pueda trabajar adecuadamente esto. Listo, aquí está. Ahora me voy para la relación materia estudiante. Doy doble clic, entonces le digo... Materia estudiante. ¿Sí? Listo. Y la cardinalidad está entre materia y estudiante. Entonces, eh, una materia puede ser vista por uno o varios estudiantes. Entonces, una materia puede ser vista por uno o varios estudiantes. Un estudiante, un estudiante puede ver una o varias materias al mismo tiempo. Entonces, ahí está. Entonces, le digo aceptar y ya está la relación de muchos a muchos esta este, este es otra relación que más adelante hay que trabajarla y la estudiante matrícula la relación entre estudiante y matrícula sería entonces aquí sería estudiante estudiante matrícula sí matrícula aquí está y la cardinalidad sería un estudiante puede hacer una una matrícula o una varias matrículas, no una matrícula. Entonces la relación entre estudiante y matrícula es de uno a uno. Es de uno a uno. Ahora, una matrícula la pueden hacer uno o varios estudiantes. Entonces, ahí está, de uno a muchos. Y le digo aceptar. Y aquí aparece la relación. De uno a muchos. Sí. Esta sería, esta sería el modelo conceptual de clases y ¿sí? acuerdo al borrador que hicimos vamos a ver si tiene algún problema y para eso entonces eh, vamos a dar clic por aquí tenemos aquí verificar si ¿sí? el modelo doy clic aquí le digo aceptar y me dice que el modelo conceptual no presenta ningún error no presenta ningún warner sí que por tal motivo la generación está completamente muy bien y sí, mire que no parece ningún error entonces eso me significa eso me significa que los resultados perfectamente ya con este modelo yo puedo empezar a, a yo puedo empezar en este momento a generar el modelo lógico entonces para eso entonces me voy para herramientas tool y le digo que me haga el favor y me genere el modelo lógico en este caso generar eh, ubico en qué motor de base de datos voy a trabajar, entonces en este caso en el motor de MySQL, por acá debe estar al comienzo miremoslo, busquémoslo, aquí está MySQL 5.0, este es ¿sí? el nombre, modelo conceptual matrículas, ¿sí? el código está aquí y le digo aceptar Inmediatamente me genera el modelo y ya van a poder ustedes observar que este modelo inmediatamente me empieza a romper con algunas relaciones que teníamos inicialmente de muchos a muchos. Aquí está el modelo, observen ustedes y con este modelo ya puedo empezar yo a trabajar, puedo generar el script de mi base de datos. ¿ya? Eh, voy a verificar a ver si me genera si me genera algún error. Y me genera dos warners, dos warners, que es muy normal. Estos dos warners sencillamente es debido a que me estáis dic es diciendo de que en la aquí en el diagrama, en esta, en estas dos clases, que son las clases asociativas, se generaron, se han generado. Dos llaves foráneas, dos composiciones de dos llaves foráneas y que hace falta una llave principal. Lo mismo aquí, de la misma manera está sucediendo eso. Pero eso no, hay, no es inconveniente para poder generar nuestro modelo, eh, nuestro script de bases de datos. Entonces en tal sentido ya con eso ya puedo ir a database, sí, y le digo que me genere la base de datos ya lo tengo aquí, me digo que, que no me va a generar el modelo yo sencillamente le digo puede ser aquí o puede ser en otro en otra parte digamos lo que me lo genere directamente aquí en el, en el D mientras tanto aquí en el E, le digo aceptar que me genere el modelo, sí, y le digo aceptar ya me generó el, el script crea si ¿sí? creación de la base de datos le digo close y ya tengo los tres elementos que eh, como requerimiento para este módulo es necesario o sea el script eh, el modelo este es el modelo lógico y este es el modelo conceptual con esto muchachos hemos terminado, ya nos quedaría la importación del script a la base de datos que lo estaríamos realizando en un segundo, en un tercer video. Nos vemos en una próxima.